Nos encontramos hoy en el tren que corre la, la línea Bilbao-Santander-Santander-Bilbao y estamos con una de las compañeras de Carranza que forma parte de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao que se fundó hace aproximadamente año y unos cuantos meses con idea de recuperar la dignidad del servicio de una comarca que consideramos que está desatendida desde el punto de vista de transporte y que, a raíz de la pandemia, eh, eh, se quitaron muchas de las frecuencias de, los, del ya escaso, de la ya escasa frecuencia del tren, limitándonos únicamente a un servicio de ida y un servicio de vuelta. Muchos de los vecinos de la comarca se han posicionado evidentemente en contra de esta nueva eh, frecuencia, además de las carencias que ya tiene el servicio en sí, y han fundado esta plataforma, una plataforma que lucha de manera desinteresada y de manera totalmente apolítica por el bien de la comarca. Eh, la compañera que tengo conmigo en el, en el viaje se llama Gloria, es vecina de Carranza y es una de las miembros fundadoras de esta plataforma. Y bueno, eh, un poquitín queríamos comentarlo con ella y que nos explicase un poquitín cuál es la situación, cuál ha sido la situación pasada y cuál es la situación actual de este servicio. Bueno, esta plataforma surge en un momento muy concreto, que es cuando quitan la mayoría de las frecuencias del tren por la pandemia. Pero eh, te tenemos que tener en cuenta que antes de la pandemia ya eh, las frecuencias eran muy escasas, el servicio era bastante deficiente y que incluso los tiempos del recorrido eran ...muy superiores pues a los de 2002... ...que yo creo que fue el año más en que fueron más cortos... ...entonces eh, ya se había, había habido protestas... Eh, ...desde el Ayuntamiento de Carranza... ...habían a, eh, pedido a Renfe... Eh, ...que actuara, a Renfe y a Did, ...que actuara para mejorar la línea... ...pero ya llega eh, la pandemia... ...y reducen... Las frecuencias, bueno, lo dejan en lo que tienen por ob obligatorio porque Renfe ya tienen un convenio con el Ministerio de Transporte, que bueno, no sé cómo se llama ahora, y entonces por lo menos un servicio tenían que dejar. Entonces dejan un servicio eh, dirección Carranza-Bilbao o Santander-Bilbao, yo casi todo el tiempo hablaré de Carranza porque es lo que mejor conozco hoy, ¿eh? pero tenemos que pensar que viene desde Santander. Y, el servicio de vuelta no era el mismo día, sino al día siguiente. Eso te obligaba a, a hacer noche en alguna de las paradas que ¿Hacer noche? En Santander, en Bilbao, en Bilbao o donde fuera. en alguna otra parada intermedia, claro. Entonces esta situación ya, bueno, colmó el vaso y, eh, bueno, eh, hubo una persona que hizo un llamamiento ya viendo cómo estaban los ánimos, hizo un llamamiento, y un, convocó una asamblea en la estación del tren. Esto fue en junio del 2020. Convocó una asamblea, además, a las 9 de la noche o a las 10, una hora. Y hubo más de 100 personas, no solo de Carranza, porque fue el llamamiento en Carranza, sino que vinieron también gente de Cantabria. Y la reclamación principal era evidentemente lo que son las frecuencias, pero había más reclamaciones, aparte de las frecuencias, porque eh, tenían unas carencias este servicio sí. que también... Y con se manifiesto, verdad? Además, lo que tú dices, que además de las frecuencias, es que ya antes de la pandemia incluso, eh, el ir de... Nunca sabías si ibas a llegar. O sea, las vías, toda la infraestructura, lo que es responsabilidad de ADIF, estaba hecho un desastre. Eh, parece que hay muy pocos trenes que estén en servicio. Es decir, que se estropea un tren y ya no es solo que tenga que venir un autobús a buscarte igual al cabo de una hora, no sé qué, sino que sabes que al día siguiente ese tren tampoco va a estar disponible. Claro. Y luego, claro, eh, lo que te digo, se estropea un tren, te dejan parado, que bueno, si es de día y si no tienes prisa, vale, te dejan parado en cualquier punto hasta que viene un autobús a recogerte. Si sí, lo que vemos es que hay una dejadez, o sea, por el servicio, incluso que se puede ver reflejado en el tipo de línea que estamos una línea que en un principio se intentó electrificar de cara a mejorar el tren y además yo creo que entra eh, la posibilidad de que entren unos vagones pues, ya de otra generación superior y más confortables y, y que vayan menos, menos, menos contaminantes más cómodos. y lo que vemos es que no se termina por ejemplo de electrificar por ejemplo lo que es toda la línea ¿no? o sea que es imposible que tengamos un tren eléctrico en este caso ¿no? nosotros nos hacemos eco de, de esta manifestación ciudadana y Intentamos recoger todas las propuestas y, y, y las inquietudes que tienen para intentar, desde las instituciones, que al final son quienes tienen que arreglar este tipo de, de gestiones, pues darle forma para que, que el tema avance. ¿no? Empezando, por ejemplo, por la recuperación de las frecuencias de la pandemia, que era algo que dejaba toda la comarca, evidentemente, incomunicada, porque el servicio habría gente que podría utilizarlo, pero la gran mayoría no podía hacer noche eh, ni en Bilbao, ni en Santander, ni en otros sitios. Y dispone de coche particular, o de edad, van a ir en coche. Sí, pero estamos empujando, eh, hacemos gala desde los de diferentes de, eh, departamentos de diputaciones de intentar apostar por el transporte público, pero realmente luego no damos las herramientas para que la ciudadanía pueda tener acceso a él de una manera digna, claro, no de una manera puntual. No han cortado el servicio, pero el servicio, como hemos es totalmente insuficiente. Cuando avanza un poquitín el tema de, de recuperar la pandemia, parece que está dando ahora mismo pues, sus últimos portajos de momento, esperemos que sí. Hemos recuperado, Gloria, lo que es la frecuencia anterior. Pero... La frecuencia y el desastre de servicio anterior. Claro. O sea, lo hemos recuperado a la vez. Sí, pero evidentemente, nosotros, por ejemplo, hoy hemos querido hacer con vosotras. El trayecto, pues para saber las deficiencias que tiene el servicio, que evidentemente las hemos sufrido, hemos sufrido, pues lo que tú has comentado, por ejemplo, de los horarios, es complicado cuadrar los horarios, aún así, hemos teniendo tres viajes de frecuencia con, con, una, con, con una necesidad, por ejemplo, para tener un estudiante, un trabajador, se hace complicado. Y luego el servicio, sí que vemos que además se retrasa con bastante frecuencia. Vemos, aparte, suciedad en, en las estaciones, una serie de cosas que, sí. que son fáciles, además de solucionar en muchas veces, ¿no? Claro. Lo que vemos que falta interés por mantener esta línea. Y sí, entendemos, además, que la plataforma sigue viva, sí, sí, sigue sí, luchando. Bien. Evidentemente, Ahí considera que, aunque se recupere la frecuencia anterior, por si me equivoco, eh, que tenéis, como más comentado, todavía hay muchos elementos para poder mejorar la línea, y por eso también nos ponéis en contacto con nosotras de estas instituciones. En el caso particular nuestro, hicimos una propuesta para llevar al pleno de las juntas generales, que os comunicamos y sí, sí. consensuamos con todas vosotras, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, evidentemente recoge también vuestras inquietudes y pone unas soluciones sobre la mesa. Unas soluciones que bajo nuestro punto de vista son correctas, pero son, se quedan cortas para todo lo sí. que necesita esta línea. Y además algo que yo creo que podemos compartir... Con que todo el mundo podrá compartir, es que la inversión pública tiene que hacerse para mejorar en la medida de lo posible la vida, en la vida de la mayoría de personas de una comarca, en este caso. Este tren, aunque parezca sencillito, es un tren que da un servicio muy importante a la comarca. Sin este tren, la gente tendría, como tú has dicho, que utilizar el transporte privado en muchísimos casos. Eso también limita mucho a gente que por circunstancias no puedan tener un vehículo propio, ya sea por eh, incapacidad Amigo. económica, o simplemente pues, porque tiene una enfermedad, no puede hacer que no uso, de, o, o porque no tiene esa edad. quiere decir, hay muchísima gente que utiliza este método de transporte, este servicio, para acercarse pues, a Bilbao, evidentemente, que es algo que todo el mundo tiene que ir de vez en cuando. A Zaya, para ir al médico, claro, o sea, desde, supuesto. por ejemplo, en Garranza no hay especialistas. Uh -huh. Entonces tienes que ir a Zaya. Claro, los recursos al final tienen que repartirse, evidentemente son limitados desde todas las instituciones, pero hay que priorizar. ¿Qué es lo que realmente va a mejorar la vida de la comarca? Una Y o un servicio digno de un tren en condiciones. Nosotros ya lo hemos trasladado también a todas las compañeras, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, a a con el, ellos, Parlamento Vasco, para que tengan en cuenta desde las diferentes instituciones, que muchas veces nos tiramos entre las instituciones la pelota al tejado del otro. Eso y es. al final termina la casa sin barrer, como suele decirse, y terminamos con un servicio que se posterga en el tiempo, desaparece de los medios de comunicación y ya parece que esa necesidad que tenía esta comarca desaparece. Es, es, se está muriendo la comarca. Uh -huh. claro, la uh -huh. gente va saliendo porque no tiene servicios, porque no puede trasladarse, porque los joven, las personas jóvenes vienen a estudiar aquí. La gente que trabaja al final acaba viniendo bueno, acaba yendo a vivir a donde tiene el centro de trabajo lo más cerca posible, porque no es posible que una distancia de 53 kilómetros no se pueda hacer, menos y sobre todo que no se pueda ir y volver, porque es difícil, claro, es difícil poder ir a trabajar con estos horarios y, vol y poder volver. Efectivamente, tú has con una de las claves que trabajamos mucho en las juntas generales, que es en el reparto equitativo de los medios de económicos que se traslade, digamos, a las infraestructuras y al transporte y que esté repartido en las comarcas. Estamos dejando ciertas comarcas, hay lugares de, de Vizcaya que están ciegos, que están ciegos porque ahí no se va a poder desarrollar ningún tipo de industria porque no hay manera, por ejemplo, de ir a trabajar. Si no hay trabajadores no puedes hacer un pabellón que albergue, por ejemplo, una fábrica de lo que sea, que albergue 300 empleados y que... Y que, claro, eh, que tengan todos que desplazarse, por ejemplo, en transporte privado, en coche. No es poco, poco atractivo de cara al empresario a que diga, voy a montar aquí una empresa. Esta comarca, si no invertimos en ella, al final desaparecerán ese tipo de inversiones y ahí tenemos un peligro muy importante porque lo vemos con todo el recorrido. Es una comarca realmente preciosa y con muchísimas posibilidades. Sí. Nos alegramos que nos apoyéis. Porque en todo este proceso, como hemos tenido de recogida de firmas de llamada a todas las instituciones, a mí me hacía muchas gracias, pues eso, el gobierno vasco, y no sé qué, no es nuestra competencia, no es nuestra competencia. Y yo les decía, ¿y las usuarias de quién son competencia? No son del gobierno vasco de la diputación, es que entre todos tendrían que, lo que tú dices, estar unidos para salvar la para salvar el transporte público, para salvar la comarca y para salvarnos a las, a las personas usuarias. Esta firma se resume en una cosa que son derechos y deberes. La ciudadanía en general, yo creo que nuestros deberes los cumplimos, ¿no? Básicamente son pagar un impuesto, por ejemplo, de todos los años a Hacienda para que se ejecuten cosas. Y yo creo que desde las instituciones también tenemos derechos y tenemos deberes, ¿no? Eh, y, lo, y los deberes de las instituciones tienen que ser justamente lo que tú has dicho, que la ciudadanía tenga mayor confort, viva cada día mejor, intentar que las comarcas no queden deshabitadas, intentar dar un servicio público tanto de transporte como lo que tú has comentado, por ejemplo, también de sanidad y de muchísimas más cosas que sea digno. Muchas veces nos centramos en los grandes núcleos o en las grandes obras, por ejemplo, la Y, que ¿a cuánta gente beneficia la, la Y? Pues a un porcentaje probablemente mínimo. No decimos que igual no sea necesario. Nosotros, bajo nuestro punto de vista tenemos una visión muy particular de la Y. No estamos, eh, por lo menos, muy de acuerdo con todo, todo el proyecto que, que están intentando traer. ¿no? Entonces consideramos que, como hemos dicho antes, el dinero es limitado. Esto es como una casa. Sí, eso ya sabes. Cuando te entra Los dinero en casa... Supuestas... Las Amachos ya sabéis que si entra X dinero no puedes gastarte X más 300, tienes que gastarte como mucho X. Pues aquí estamos igual y damos prioridad a lo que más necesita la ciudadanía. Por eso os agradecemos que, que pongáis el punto sobre las is. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las necesidades hasta que movimientos como el vuestro surgen y las levantan. Levantan las, las, las alfombras y vemos todo lo que hay debajo. Por eso mismo... Yo creo que eso sí hemos hecho bien, porque el salir tanto en la prensa, el llamar a todas las puertas, te hagan caso o no, porque por ejemplo Renfe no nos ha hecho caso, no ha querido hablar con nosotras, pero bueno, el, el ir molestando y que se hable del tema, yo pero creo que eso, es muy importante. Pero por eso tienen que entrar, o sea, que entrar ahí las instituciones, igual son las instituciones quienes tienen o sea, quienes tienen que hablar con Renfe, y poner las cosas en su sitio, porque al final dan un servicio que es público, no nos engañemos. Y hay mucho dinero que se invierte, que la gente paga con sus impuestos. pues tenemos el derecho y el deber de gestionar ese dinero. Muy Como comentaba Andrés, ¿no? el concierto, no sé si se ve con las imágenes, pero sí, es sí. está está trayecto maravilloso que recomendamos. Y estamos teniendo suerte porque parece que va sin ningún problema. Mm. De nuevo, entre, entre. Eh, es que erica, es que gloria. Nosotros. <risa>